esto tío qué guapo esto tío miradlo o sea que está precioso gente sin comentarios precioso cuántos bits quieres seis Isma, la verdad es que eh, pienso que la persona que dona la persona que se suscribe siempre es parte opcional en este aspecto de lo que es ser streamer no y lo hacen por y porque quieren no realmente dale 100 eh, sin razón me encanta que Jeffrey, tío por favor puedo leerlos cuando tenga te te doy... nada no te preocupes campeón isma no estáis obligado ni mucho menos tus dedos por favor tus dedos LOL, qué cringe, hermano. Mostrar las manos. Chía. Qué mal rollo, bro. Y es opcional, o sea, literal. Dirígete al origen del oro, sin luz. Qué guapo, tío. ¡Señora! ¿Qué quieres hacer, no? ¿Te imaginas, eh, ¿Te imaginas eso online? Es online, campeón. Por ejemplo, Balta. Yo, si le, si, le, si le mando un mensaje y, y lo invoco a mi, a mi mapa, él viene. ¿Qué quiere, señora? Quiere hacerme un. Literal, quiere hacerme una. Una blowjob. Pero el puente se ha desplomado y no hay una forma de cruzarlo. Ajá, uh -huh, ajá, ajá. Pero, ¿qué importa eso? Me encanta. Está muy guapo, ¿eh? O sea, están muy guapos lo, los NPCs, tío. El castillo del velo tormentoso sigue en pie. Lo guapo, que a lo mejor Balta está en otro lado, o sea, haciéndose el juego. O sea, yo estoy por aquí de una, de loco. O sea, eso me mola. Eso es un bicho, ¿no? Si quieres un dedo, bajame la brajeta. Tú quieres. Me pinga en tu culo? <risas> Tú quieres, me pingan tu culo. ¡Ey! Está guapo, verdad. Es un puta, ¿eh? Muchas gracias, campeón. Y luego, por eso, vitardo, Me cago en la leche. Mil millones de gracias, campeón. ¿Qué será este objeto, tío? Bueno, siempre le di a la X, sin querer. Eh, manual del guerrero nómada. ok eh, Es una llave, ¿no? Por lo que veo. Ah, pero el puente está destruido, pero puedo bajar, ¿no? Increíble. Pero qué importa eso, claro, qué importa eso, señora Totalmente de acuerdo, bro Qué guapo, tío, qué, qué bonito se ve el del ring, lo prometo Tilted más, ¿no? Obviamente lo importante De la vida también es cometer errores y aprender de ellos, ¿no? O sea, de una manera se aprende y es cometiendo un error Así que siempre es positivo también Aprender de un error Siempre, y no tiltearse. Lo importante en la vida no es se pienso yo como en el LOL O sea, literal, aunque el LOL muchas veces te ponga la sabe, Contra las cuerdas, pero más que obvio Que eh, sale solo si tú ignoras a los demás Totalmente, gente, lo dedico ¡La cabra truco! ¡Yui! Es la polla, bro, es la pollísima, hermano El 28 es el día de Andalucía, sí, campeón eh, ¿Sabes? pechar, vais a tener eh, Bueno, el lunes tenéis vacaciones ya, ¿no? O sea, vacaciones eh, Día festivo, ¿no? Realmente, y también, por supuesto, por lo, en Valencia eh, Draco y tal, y también, eh, coño, Anus Pro en sí eh, y, y también eh, Fan 02 eh, pues tendrán básicamente las fallas ¿No? Que eso mola, tío Las fallas molan eh, O sea, yo nunca las he visto, pero tiene que ser muy bonita. La verdad, además que tiene que ser en plan, y yo soy enano en comparación con una puta falla, ¿sabes lo que te digo? La, me, me vería así, me vería así como enano, tío. Gente, lo importante es pillar, básicamente, ¿no? Eh, aquí, ¿no? Lo veo al salto, literal, campeón, pero pensar es increíble. Este es el espíritu que viene con nosotros, podemos invocarlo, es una cabra, pero creo que a lo largo de la historia, creo que será. ¡Hostia! Gente, madre el amor hermoso, tío. Gente, ¿habéis visto eso? Cara de póker, tío. ¡Wow! Me he ahí un momento, ¿eh? Yo el cuatro fiesta Allí también, campeón. Al por campeón. Muy buenas tardes de nuevo. Se Está muerto, casi, campeón, casi. Casi. Es que no me he dado cuenta. Como, o sea, como me entretengo un momento, este juego es muy focus. Ya lo vais a ver. Estos son mini bichos. No son ni voces, campeón. Increíble, Pepechar. Pero, como le he dicho a Draco, como diga todo, a todos, 100% recomendable. El del ring es una experiencia única e increíble. Es increíble, tío O sea, me está pareciendo increíble Muchas gracias por compartir también vuestro tiempo libre Y por darle una oportunidad a este gran juego, ¿no? Realmente Que ya sabéis, he estado 5 horas básicamente jugando al Minecraft O sea, está guapo Pero al mismo tiempo también eh, genera de otra manera LOL Me acaba de quemar la puta cara, ¿sabes? Por la puta cara, ¿sabes? Literal, bro La madre que te parió, Mariposa En llama, hijo de la Gran Beriki Vale, me voy a cargar al Final boss de aquí, ¿no? Bien, eh, eh, bueno, eh, voy a jugar Aunque seguramente acabe hablando eh, Toda la tarde eh, con Wendy, pero bien Pero es bueno, campeón, coño, al mismo tiempo te estaba dando cuenta Que Wendy también oh, quiere estar contigo La apoya Alex, me alegro Feel my power, bitch For the power of the great school Ese viene un ataque cargado, gente Menos mal que tengo, eh, me he pillado, verdad Mi categoría se llama prisionero, ok Prisionero, ese Pepe Char, es que os lo prometo. Está roto, este personaje está roto para mí, sí, para mi gusto, claro. ¡Guau! Menos mal. Para mi gusto está roto, lo prometo. A ver qué me da. No me ha dado nada, tío. Me dio mediante la espada. Quita bien, ¿eh? O sea, quita muy bien la espada de, del puto Final Boss. Se me olvidó re, re, re, redistribuir, básicamente, los frascos de estos. Creo que aquí es donde está el hijo puta, el perro de ese, cabrón, de antes. El melenú ese, el grenga, el, el, el greñita. Let's go, ese Molby, ¿qué pasó? Bienvenido a 12 horas eh, más, eh, HotTube de todo Twitch. ¿Qué pasó, hermano Molby? Aquí estamos ya en el del ring, me he pegado 5 horas. Eh, entra en el server del Minecraft, que seguro que te mola, gachón. Y yo, qué guapo todo lo que he visto del juego Papa Flipa. Te lo prometo, Molby, eh, que el primer día que lo pudieron llegar a jugar todo el mundo, menos yo y los creadores de contenido pequeño, mmm, yo sinceramente, Nicole y todos visteis la ansiedad que me dio. Es cierto que ahora mismo estoy en una etapa de tweets Obviamente que yo no soy un, un niño Juan yo no, soy, yo no soy un chuzo Montero, un canegro, obviamente Pero me encantará eh, cuando lleguemos a ese momento De poder jugar incluso un día antes para crear el triple de high, gente Increíble ¿Y cómo estamos, gachón? Ahora entro, eh, que oye, no hago nada Oye, qué guapo, te va a flipar este pademo Muy difícil, tío Muy difícil, pero te va, te va a molar, es la polla Qué guapo, lo tienes en el server del Minecraft, mi hermano Molvi Literal. ¿Y este es perro de agua? ¿Ellos? ¿Las bichos? Guapísimo, hermano. Guapísimo. He pillado esta espada hoy. He matado hoy. ¿Coño, ¿Eso qué? Me han tu madre. He pillado básicamente una espada súper guapa, Móvil ¿Y cómo te fue la mañana, cachón? Que ayer me tuve que. Ayer me tuve que gastar muy temprano, obviamente. O sea. Sí o sí me tuve que gastar muy temprano. Entrecomillado. Jajajaja. <risa> vale, entrecomillado. Que no vi no vi ni anime, no vi, no vi nada. O sea, literal. Para poder tener el día muy bien, echar el día a gusto la, las 12 horas y de una. Eh, de nuevo, muchas gracias por compartir Vuestro tiempo libre con nosotros, tío Un 12 horas para mí es muy importante eh, Para mí es muy, eh, muy íntimo Porque coño comer delante de vosotros A mí que me da un montón de vergüenza Ese tipo de cosas eh, Actualmente, ¿no? O sea, estar toda, todo el día con vosotros Literal, me parece la polla O sea, la caña Realmente, me encanta y además que el simple hecho de que podáis llegar a ver este juego eh, Gracias también a vosotros Que lo pudimos llegar a pillar básicamente Igual que el servidor de Minecraft eh, Lo pudimos llegar a pagar y a sostener gracias a vosotros Y Nicole también que ayudó Obviamente ella pagó la mitad de la parte proporcional del server Eso ya lo sabéis que siempre lo he dicho Literal que ella también siempre está ayudando a Hierro ¿no? eh, O sea, es la polla Gracias a todos y a todas siempre eh, Por hacer posible este tipo de 12 horas De una manera súper épica La verdad es que hoy también Minecraft la hemos liado mucho pues dormido, papá, eh, que me hacía falta, eh, me he levantado eh, de lujo hoy. Te lo juro, Morbid, que Yes. I I hear you. I can hear you, bitch ¿Qué co Que sí que te oigo, puta. Y te lo prometo, Morbid, que a mí me ha pasado eso mañana. Mañana que no tengo la presión de decir, hostia, tengo que hacer directo, tengo que pum pum pum pum pum pum pum. Vida helada. Mañana que puedo llegar a descansar un poco, seguro que me quedo durmiendo hasta las 12, literal. Aproximadamente Pero de decir que estoy regulando Muy bien mi horario y Que llevo ya 5 días de, de, Bueno, perdón 4 días despertándome ya a, la, a las 10 Como ya para pa, pa preparar también por la mañana Hacer otra vez todos los directos Porque el Minecraft encrado un montón de hype, tío O sea, un, es un cliché Y me encanta O sea, está guapo Cada vez que juego más Me gusta más Porque eso pasa eh, el, La primera vez que jugamos algo Que no tenemos ni puta idea Es normal que no entendamos Qué cojones está pasando en los juegos Pero ya después, coño Es la polla Es la pollísima Gente eh, se viene fuerza, se viene eh, Vigor Vigor Vigorera, ¿no? Sí, era Vigor Level, level 19, siempre estamos liados con eh, el horario eh Siempre estamos igual, literal no me, no me, Es que es imposible, tío, no puedo ¿eh? Es que me, me es superior porque Por la noche yo vivo Lo que por la tarde a lo mejor mm, Por H o por B no puedo Entonces si tengo que grindar, ¿qué es eso, tío? ¡Es un demonio de la titanita, bro! Si tengo que grindar por la noche en el LOL o en el Valorant o en el Fortnite. Bueno, en el Fortnite no tanto. Últimamente no tanto. Si te, no te voy a mentir, Morbid, No estoy jugando. Apenas. Escarabajos de lágrimas. Existen escarabajos. Hermano, ¿tú que te eres tonto que te crees? Y yo, que he leído escarabajos. Escarabeos de lágrimas. Existen escarabeos de lágrimas, carmesí o eh, cerulea. Derrotalos para eh, rellenar los viales de cada tipo. Sin embargo, no prueba rellenar más viales de tu cantidad máxima permitida. Qué guapo. O sea, por aquí hay un boss, ¿no? Voy a ver el tío que me ha dicho, Can you hear me? Y te lo prometo, Mori, que no me, no me salgo yo de, de... No puedo yo dejarme... O sea, no me puedo acostar antes de las dos, ellos. O sea, no puedo. O sea, a las dos ya me empieza a entrar un poco de sueño. A las tres ya trae jardeo de una manera sin Herculea de una, pero se me hace muy muy para arriba. Se me hace muy para arriba. Qué bonito eso. Qué un ¿con compadre. Hello. Hermano, son malos, ¿no? Que sí que te oigo, puta, déjame en paz. Mira el pulpo que hay allí, compadre. Guapísimo, gente. A ver si le da. ¿Qué es eso, tío? Cabeza de gran y El lore que tiene el juego es increíble, compadre. Increíble. No me joda que esté el hombre de la vasija. ¿En serio? Hermano, se me han puesto los pelos de punta. ¿Sabéis que este, este personaje... Que ya estoy aquí, coño. Este personaje es quien eh, suplanta al guerrero de O sea, al caballero de cebolla, tío. Qué gracioso. Esto salió en la, en la. convención. ¡Hola! ¿Qué tal? Eh, por todas las estrellas. Como manegro de, de verde. Y yo también. Me llamo Alexander. También conocido como eh, puño de hierro. Y como puedes ver, estoy atrapado. Qué guay, tío. ¿Podrías ayudarme a salir eh, de aquí, por favor? Por supuesto, coño, ya me jodería, hermano. Ayudar a salir. Gracias, mil gracias A, a Sense, Vamos, golpeame Desde detrás con algo bien Con algo bien grande ¿eh? Y seguro que logrará sacarme de aquí No te detengas, no, no, no No eh, no hay nada eh, de lo que tengas que preocuparte Estoy bien entrenado Hazlo con toda tu fuerza La madre, pobrecito ey, Me da pena, no, no te quiero pegar más, compadre A ver, así, el golpe cargado fijo por la victoria Y yo, compadre era una, era una máquina, compadre. Era una máquina, ellos. Era una maquinita, churra. Una maquinita. ¿Cómo no se está. Eh, no se esté. Eh, no esté currando ocho horas diarias en plan de trabajo explotado uno. Eh, no queda rendido a las 10. morbid eso es, ellos. Porque a ver, es cierto que. Físicamente. No es que me canse hacer directo de una manera súper tocha, a no ser que me peguen un 12 horas todos los días En plan, que eso cansa a la larga Pero es cierto que mmm, psicológicamente, tío, y a nivel interior, sí que te puede llegar a joder las horas de sueño Y es duro eso Porque antepones tantas horas a dedicarlo en directo, que cuando tú a lo mejor tienes que hacer algo, es como jodido Pero es cierto que cuando se trabaja, cuando se tiene uno, una, una rutina, hermano es Realmente ya tú dices, a las 10 estoy durmiendo ¿Por qué? Porque estás cansado, y guapísimo, y yo estás súper guapo, y te... Buen trabajo, mi señora. Eh, eh, buen trabajo. Este Molbit, eh, este personaje, este NPC, salía, sé que era bueno, obviamente, porque salía en, la, eh, en el trailer ya eh, introductorio en el 2021, ¿no? Eh, en el E3. Salía en la vasija, tío, súper guapo. Andando como animatrónica, ¿sabes? Súper guapo. Me gustaría entregarte esto, eh, en señal de agradecimiento. Gracias. Gracias. Me gustaría... Vale, eh, todavía va por ahí. Carne? Excelsa. ¿Quieres un aoma ¿E ¿Eres un aoma loco? ¿Tú quieres? ¡Qué guapo, tío! A ver. Una vez más, encantado de conocerte. Soy el guerrero conocido como Alexander. Alexander, el puño de, eh, de hierro. De hecho, viajo bajo hacia el oeste, donde tengo intención de seguir fumándome en las artes de guerra. ¿En serio tú vas a la pelea, cabrón? ¡Qué guapo, ¿no? Tras esta zona eh, se hallan las eh, rocijas y putridas tierras salvajes de Kaelit. En su extremo más eh, meridional eh, se alza el castillo de la melena roja. En el que se está celebrando un festín de combate. ¡Wow! ¡Le he dado demasiado! ¿Acaso no? Eh... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guapísimo, hermano! Papá, no hago spoiler, pero he visto unas armas. ¡Puf! El chuzo Montero Morbi tenía una. Calle me hizo replantearme si jugar así. A una mano de escudo, ellos. <risa> ¡Guapísimo! Sin comentario ¡Guapísimo, hermano! ¡Guapísimo! Eso me parece la caña. Si me hizo lo mismo ya, ¿no? Siempre. O sea, son increíbles, Morbi, te lo prometo. O sea, me pareció la polla. ¿Qué niveles, tío? La polla, bro. O sea, es que la polla. Literalmente la polla. Mira el bicho este. ¿Sabrá, Dios, qué nivel tiene, ellos Vamos a intentar matarlo. La cañísima. Es el hombre ciruela. Va, ataque cargado. Es mago. Es mago. Guapísimo, tío. Ah, esto es un cliché, tío. Qué guapo, bro. Piedra de santuario. Mira esto, esto es un cliché que flipa, ¿eh? Coño, si nos ponemos a partido esas mierdas, madre mía. Te lo juro, eh, que eh, lo vi ayer, eh, eso, eh, al rubio haciéndolo, y dije, pero ¿cómo, coño, os podéis. Eh... Claro, os jodéis el juego así. Y lo quité, eh, lo quité hasta cabreado. Yo te lo juro, cuando, cuando se lo vi también anoche, que estaba en lo del extensible, todavía estará, lo quité, te lo prometo, me, me cortó el rollo. No me gusta eso, no me gusta, hermano. O sea que si ahora tengo que morir aquí porque esta no es mi zona, que me tengan que dar cuenta yo sabe en plan de una no me mola eso, piedra de forja me mola irlo descubriendo de poco a poco, si tú me dices a lo mejor sabes, te doy la razón, un Dark, Souls, un Dark Souls cualquier Dark Souls, ¿vale? que no sea el Ring que ya está más que mascado, todo es lo mismo te aprendes Honor Londo, que es lo más difícil a tomar por culo, necrolimbo yo ya estuve aquí, ¿no? o no y mirad, mapa, es increíble. Prefiero y, y, Prefiero yo eh, darme la sorpresa. Por decirlo de algún modo, tío. 100%, morbid, te lo prometo. Prefiero 10 veces eso, tío. Que hacer el gilipollas eh, diciendo, mira, aquí está, lo más cheto, pues voy para allá, hermano, y lo cojo, ¿no? Venga. Así se hace cualquiera el juego, compadre. Con lo bonito que tú tener que morirte 10 veces, 20, matando un bicho, o una zona entera de bicho, para que te dropees un set de, de armas, un set de, de armadura, hermano. Para tú y vestigua que los bichos. Son zombies, ¿no? ¡Qué guapo, bro! ¡Qué guapos los esqueletos, loco! Igualito que los de Dark Souls 1, no, tío. ¡Hostia! Hermano, tú que eres un hijo de puta, ¿no? ¿Tú tú has sido? ¡La madre me pasa! Ah, vale, se reviven, ¿no? No, no. Tienen do dos, ¿no? Dos, ¿no? Son dos veces las que reviven o siempre. Vamos a analizarlos, ¿vale? O sea, tienen el como el, el hálito este de espiritual. Vale, son dos veces, gente. Conserva el Dark Souls 1 no, aquí. Se conserva, se conserva. Me mola, me mola ese rollo. ¡Qué guapo, tío! O sea, esta zona creo que se la había... Bueno, se la vi. Le vi un poco a Jagger. Le vi un poco a Jagger ayer por la noche, obviamente. Pero un poco. Estaba en una playa y vi estos esqueletos y eran un montón, gente. Qué guapo. Esto pinta zona secundaria, eh. Zona secundaria Nito, el rey del cementerio 2. Qué guapo. Los... Ellos que son diferentes a todos los esqueletos, compadre. No me jodas. Ellos. y viste tú los esqueletos, compadre. Qué guapo, loco. Ah, la pelea en el caballo. 100% increíble. 100% increíble. Sin comentarios, tío. Increíble. Y, y, es que además es realista, tío. Es que realista, hermano es realiza, o sea, me mola porque es realiza o sea, que antes la pelea que tuve con un nota, que me he encontrado por ahí todo tirado Compadre, eh, que el Nota le haya tenido que tirar de la, del, del caballo para poder pegarle. Y guapísimo. O sea, no que te cargas al nota todo malo y el caballo se queda por ahí. vivo No, no, no, no. Te cargas al nota y al caballo. Si no te cargas al caballo, el nota no baja. Guapísimo, hermano. Son detalles que marcan la diferencia y que contra más tú mimes un juego, pienso lo mismo. En plan, el Le Fordea, perdón, siempre digo el Le Fordea. El de Rising. El de racing el primero que jugué en toda mi vida, hermano, tenía un, eh, un método de, de cuidarse. O sea, tenía. estaba cuidado al centímetro, tío. <coughs> que tú tirabas una repisa y la repisa se rompía En millones de cachos Que tú tirabas una silla la silla se No se trata de un error, ¿no? La muerte ha, ha vuelto A dejar su impronta Hermano, ¿tú quién eres? Tú eres bueno, ¿no? Qué guapo, cómo te puede ir todo lento, tío Esta armadura la tiene Rubio, compadre La tiene Rubio O sea, que el Rubio se cargó a este nota, ¿no? A hablar, vamos a ver, el Julio César Ah, eres un, eh, una sin luz, ¿Verdad? Me llaman D. Doy caza a aquellos que eh, viven en la muerte y les arranco su raíz eh, mortuoria. ¿Acaso es mi advertencia? La D ha recibido el abrazo de la muerte. Lol. Y lo peor es que es el hogar de un barque barquero. Caronte. Mirad la armadura, loco. El nota está como abrazando un, un bicho ahí, tío. No prosiga. Si aprecias tu vida, me ha dicho. Tú eres tonto, ¿no? ¿Me cambias el diálogo? No me, no me apetece. O sea, tú me vas a decir a mi compadre que me dé la vuelta, pero tú eres tonto. O sea, es que eres tonto, ¿no? O sea, tú me vas a decir a mí, a mí, compadre Al señor papajillo, el señor de la noche que me, me, Mira por dónde pasó tu advertencia Mira, que eso de cabra Para ti, cum de cabra, compadre No te pego con la cabra porque te respeto Se nota es malo, seguro, porque Rubí tiene su armadura Eso quiere decir, una de dos, o que la ha matado Y se ha quedado con su armadura y se ha cargado La parte del juego, porque claro, cuando tú matas a un NPC Y tú guardas, ese NPC no se va a regenerar eh. Os lo prometo que no se regenera yo solo me cargué un NPC Y es el primero Que es como un mercader Que me dice que me voy a morir Ahí en la esquina Y no te lo creas ni tu compadre Te, te mato yo a ti primero Hijo de puta <risa> Literal Esa fue la sensación que me dio Me encanta todo, todo el mapeado Es precioso, tío Es precioso, loco Mírate esto, tío Con qué sumo detalle pero no sé, tío es, es increíble Increíble Increíble, bro En ese castillo Estaba Churzo Montero ayer En ese puto castillo, tío En ese torreón Qué bonito, tío Es precioso Es precioso, gente es precioso Nada, me quedo sin palabras, la verdad O sea, Os lo juro que me quedo sin palabras con este puto juego Se nota cuando un juego me gusta realmente, ¿no? Mucho, creo que sí, se nota Porque lo que me puede llegar a parecer eh, uy O lo que puedo llegar a decir del juego eh, La verdad es que o sea, no está muy allá De lo que podría hacer un análisis bueno eh, De lo que es un juego Más que nada como Dark Souls, tío O sea, es increíble es increíble, tío O sea, guau wow. ¿Que, que te sumerejan en Este tipo de mundo Para mí es increíble Subir de nivel Me dejaras aunque sea una Así de buen rollo Vale, 2619 Vale, pues vamos a adentrarnos En este sitio Que decía el parque La ese que estaba mortuorio ¿no? Te voy a meter yo mortuorio A ti, tanatorio vamos vale. Madre mía, tanatos eh... Bro, ese he dicho que es Tío, ese es el parquero Hermano ¿Ya está aquí el barquero Gente, eso es un boss Eso es un boss, ¿no? A ver, si lo puedo objetivizar aldea de Aguain invocante Qué guapo, hermano, mira el suelo, tío Dios ¿Por qué no puedo hacer zoom, ¿no? Sí puedo hacer zoom, hermano, ¿hay alguna forma de hacer zoom, bro? Con unos binoculares Qué guapo, mira las raíces la, la, la puta, Los putos cráneos en el agua hermano increíble ¡Ah, que sí que es malo! Barquero tibial Me va a pegar la tibia Hermano, sabía que era un boss ¿Dónde está? Allí, allí, allí ¡Hostia, ¡Oh, hostia, hostia! ¡Qué guapo! Esto es esto es la polla ¿Tiene, re ¿Tiene resurrección? Sí, ¿no? Vale, me farmeo de mientras los bichos estos Y ahora voy a por el barquero O tendré que matar barquero primero Será una especie de hechizo, ¿no? tía Hermano, hay un montón de bichos, ¿eh? Qué guapo que la pelea sea tan grande, tío Increíble Vale, me voy a cargar todos los bichos que haya, ¿vale? Ahora me mato a los... Por experiencia Qué guapa la música, tío Aquí hay un objeto fijo, ¿no? ¿No? Qué raro, ¿no? Ahí, ahí viene ellos. Qué puntazo Ah, vale, hay un montón, ¿no? Hay muchos putos bichos, tío. Los está invocando, vale. Los está invocando, gente. Los invoca. Venga, eh. ¡Soy mago! ¡Jaja! <risa> che, me vienen todos los putos esqueletos. ¿En serio? ¡Lol! ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo, eh! O sea, un combate con un nota en una barca, ¿sabes? Con un caronte. Es que flipante, loco. Son las boyas, compadre. No me jodáis, tío. Qué guapo, hermano. Qué guapo, coño. Guapísimo, bro. LOL. Toca pegarle, ¿no, gente? Hermano, hermano. No vea el barco turin. Perra. perra. LOL Qué guapo, tío, el combate Qué guapo, bro Qué guapo, tío Oye, pegar al otro Ahora Vaya Vaya Me voy a poner el barquero, gente Parece que se pone vida, ¿no? Parece que se pone vida, o me lo parece a mí Me lo parece a mí, o se pone vida ¿Eh? raro, ¿no? Parecía que se había puesto vida ¿Dónde estaba allí, no? Qué guapo el mapa, tío Para hacer hermosa, eh ¿Dónde? Allí, allí Qué guapo, tío Que tiene un nota montado en la barca, hermano Increíble Facherito, eh Guau wow. para atrás Está invocando ¡Oh! Me ha cagado, oye ¡Qué guapo! Vale A ver, hay una cosa que yo cambiaría Que, por ejemplo, que te pudieras llegar a poner el escudo de la espalda Que yo no sé si eso se puede Ahora mismo, ¿eh? Vale, por lo que se ve, es un mierda, ¿no? O sea, eres un mierda ¡Qué guapo el bicho, tío! Vale, ahora, ahora sí que no me va a hacer un truco ¡Me va a hacer un truco! Por decirle mierda, gente no, yo me lo quiero hacer a la primera, ¿no? ¿Qué cojones? Yo quiero ser ese boss, tío Yo quiero ser ese boss, compadre Yo quiero ser ese boss, tío O sea, es un es, es, es Dogg Versión Caronte, compadre ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, Me pegó con la barca, gente Increíble Qué guapo, tío Se ha mirado. ¡Oh! Me choco. Está muy muerto, eh. Está rodeado de gente, tío. Mira, tiene que farmear a los bichos, eh. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. me voy! Está tocando la trompeta. Tocando la trompeta. ¡Oh! Para que te le cae un toque. No me voy a arriesgar, eh. Vale, ahora. Qué guapo, tío. Uh. Mano. Qué guapo, loco. Raíz Mortuoria. Guapísimo, Increíble, nada. Mis 10, un boss súper simple, compadre, pero que tiene todo su rollo porque es el puto Caronte, Y ¿eh? te toca una puta trompeta. Nuevo, ceniza de esqueleto miliciano, Esto no se lo he preguntado al Balta, porque no sé si lo habrá, de, lo habrá sabido ya cómo se hace y tal, eh, pero he de decir que ayer el Rubis, por ejemplo, tenía diferentes tipos de invocaciones como si esto fuese un juego de Square Enix. ¿Sabías a lo que me refiero? En plan, es como unos lobos que eran súper gilipollas, en plan, no servían para nada, pero está guapo, ¿eh? Qué guapo, Morbis, tío, o sea, guapísimo. Se nota mucho, tío. Ahora quiere hablar conmigo, ¿no? Otra insensata que no atiende a razones, ¿eh? Sí, soy. Pero con gran habilidad para arrancar una raíz mortuoria. ¿Te gustaría obtener la fuerza de las bestias? Si estás dispuesta a dar caza a aquellos que viven en la muerte y arrancarle la raíz mortuoria. Yo quiero buscar a Nicole, estoy perdido. Que os haga te pegan aunque sea para, para la aldea. Aunque sea, ya después a partir de ahí pones un, una cama y ya está, porque si no lo vais a pasar más, así muy lejos. Gente, acepto, ¿no? Gente, parece como muy cheto. Este parece como ese tío, algo, ¿no? El Barta no tiene ni idea, es un matado. ¿qué? Y yo te lo juro, el Barta ha pillado a el caballero. Tiene tío, que tío estar roto. lo que Porque el caballero se lo había. ¿A quién era, tío? Al Choca. Al Choca tiene el caballero. Chuzo Montero tiene el prisionero, ¿eh? La que ha o Draco. ¿Y eso qué ha pasado, campeón? Me cago en la leche. ¿Y qué gacho Barta ahora mismo tiene que estar dándole? ¿Qué pensáis? Le diría que sí. Merece como la pena, ¿no? Parece como. No sé, me parece fiable, tío. Me parece como de confianza y tal, man. O sea, es como un man que… Sabe, me, yo quiero que me dé su espada. Ya está, ¿sabes? Vale, le voy a aceptar. Aceptar la presentación. Muy bien. Muéstrame tu mapa. ¿En serio? ¿Qué pasó? en sensei Qué guapo, tío. Okay. Te he marcado un lugar en una puerta secreta. Voy para allá. Ya. Te llevará hasta Gurrank el clérigo bestia. Hermano, es que esto es una correlación… Con lo de las bestias una correlación que tiene con el bloodborne No me jodáis, tío. Y tengo otros asuntos que atender. He encontrado la marca del cien pies aquí en la aldea. ¿Cómo? Un símbolo desafortunado que no debería existir. Alguien o algo amenaza eh, el carácter sagrado de la orden dorada. De orden goda Y debe ser. Más be eradicated. Increíble. nada, sin comentarios. Este NPC seguro que está todo guapo. Y te toca el cabrón. Claro, yo no utilizar caballo, hermano. Con el caballo te hace el juego, ya ves. Bueno, en el, con la cabra. Te hace el juego. Es. de Twitch, macho. Increíble. Increíble. Coño Increíblemente, tío Qué guapo Además que me mola O sea, lo que me mola de, de, del Eden Ring Es que si te sale de la polla Obviamente te puedes llegar a pegar Con un montón de bichos Antes de irte a la misión principal Pues ya ves Como todo, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Increíble Vale, más o menos ya lo controlo En cierto modo O sea, lo controlo El simple hecho de bajar, ¿no? En plan, no vea cómo va la cabra tuning, gente Amazing, bro me empezaré yo otra partida También mañana me empezaré yo una partida Lo cual más o menos ir avanzando en cierto modo Y no sé, muy, ya me entendéis Avanzado Intentaré ir por otros caminos Intentaré conseguir, o sea, conseguir utilizar otra, otra ramificación de personajes Y esas cosillas Hostia Salto de fe es poco, se queda corto Vale, gente, desde aquí se supone que yo tengo preferencia, ¿no? O sea, preferencia que me la vaya comiendo de lado Porque ahora le voy a meter terrible putiaso Y eh, vamos a hacerlo más fácil de lo que parece, ¿no? No, ahora Vale, gente Tranquilo Que viene a la segunda ronda, ¿vale? Viene a la segunda ronda, amigo Guapísimo Dios, Dios, Dios Imp Impone, tío Impone un huevo el bicho Impone un huevo, tío Qué guapo, tío ¡Plo! Vale, ahora Cabrita Cabrita, saltito en el aire, Sin con flow y... ¡Boom! ¡Wow! Perfecto, gente. Perfecto, bro. Perfecto. Perfecto. No es trampa, ¿vale? Es jugar con inteligencia. Jugar con inteligencia no es jugar con trampa, gente. Recuérdenlo. La acabo de meter el, la, la vara de más... no, no, no, no, no, no, no, no. No me jodas. Desobjetiviza. Bobo ¿Mobo qué? Es? Pero será asqueroso, tra asquerosamente tramposo. Yo no sé, Morbid. Fuiste tú, gacho. Oye, tú me dijiste, y yo habla así. Así con trampa. Nah, hombre, no tengo tanto nivel. No tengo tanto nivel. Eh, tengo nivel 17. Literal. Sabrá Dios de qué nivel es ese, mi hermano Morbid. Yo creo que este bicho se puede matar más de una vez. ¡Uy, coño, que no tengo el culo! Creo que se puede matar de una vez, ¿eh? Más de una vez. Nah, pero lo he visto, digo, tiene truco, tiene truco. Parece que sí, tiene truquillo. Pero es guapísimo el combate. Literal. ¿Excremento de qué? Excremento con matiz dorado. Sangre de bestia. Guapísimo. ¿Y esto aquí, tío? Eh, literal, ¿eh? Lirio de trina. ¿El qué? ¿Eh qué? ¿Efecto? Sí o sí, amante. Hermano, <risa> ¿qué te pasa? Y yo cuando me lo dijo Morbi, escúchame, ponte la mano ya papajillo Compadre, le curte el lomo, le hunde, le hunde en el pecho Y yo, literal lo que he hecho ¿Es que es eso? Piedra de forjar, todavía no sé cómo se mejoran las cosas Ah, verdad, Balta me dijo que había un herrero allí Tengo que verlo, gente, sí, sí, sí En la mesa redonda esa tengo que verlo Si, si está el herrero y hablar con él, como me dijo Balta. Bueno, seguimos explorando, gente Yo creo que estará era la bestia que decía el yema ese ¿eh? Pero poco proporcional en, en, plan, en plan, él tendrá nivel 40 y pico eh, de una manera increíble y yo no. O sea, de momen, yo de momento no, ¿no? Pero tiene trucos, tiene truco eso. Lo único malo que creo que debo de eh, ir a ver al herrero. Un momentillo, creo, ¿eh? ¿Pero por qué no llevas una... Eh, llevas armadura, sin que resisten más, ¿no? Mm, sí, no, campeón. O sea, sí, no. Una armadura eh, en Dark Souls se eh, equivale siempre a... Eh, eso es muy de principiantes, en plan... Y en dejarte guiar por lo estético de una armadura, eh, pensando que te va a proporcionar menos daño, eh, literal, te va a quitar igual la misma vida. Y obviamente lo peor de todo, campeón, es que mm, te permite moverte lentamente. Hola, de otra vez. Aún eh, no vas a ir a ver a Gurdad, ¿verdad? Bueno, no hay prisa. Haz como quieras. Siempre y cuando eh, no se muera de hambre, ¿eh? Ja, <risa> XD, qué gracioso eres. Voy a intentar buscar al, coño, lo diré, al herrero que me dijo el Barta. Ve ver dónde está, pero yo no lo encontré, coño. Y, o sea, yo no utilizo eh, armaduras en Dark Souls nunca Por lo mismo, campeón Cijano, Porque me, me ralentiza la movilidad Me dijo Bartak que estaba a la derecha O sea, a la derecha sí, creo que sí Es que aquí hay un herrero eh, eh, Con el cual, para al hablar con él, básicamente pues Aquí está, ¡ah, mira! está aquí! ¡Qué guapo! ¡Oye! ¡Qué guay! ¿Tú qué coño eres, tío? Hermano, tú quieres un, un nuevo rostro ¡Qué mal rollo da, tío! Da igual, no importa, qué guapo Hermano, enséñame tus armas Empecemos a forjar Wow, let's go smithing, reforzar arma, eh, cenizas de guerra, o sea, te dice el menú cenizas de guerra, podrás usar las cenizas de guerra para conferir habilidades y afinidades a tus armas en lugar de gracias, un arma solo puede tener una habilidad, se perderán todas las habilidades que dicha arma tuvieran anteriormente, al añadir una afinidad podrás alterar la afinidad del ataque de un arma o aumentar el escalado de atributos, Entre cosas, entre otras cosas el tipo de arma determina qué habilidad y qué afinidad eh, puede tener Algunas armas especiales no pueden adquirir nuevas habilidades o afinidad mediante ceniza de guerra Vale, me ha quedado claro <ríe> Ok, eh, duplicación de... A ver No, coño Vender Acerca de las cadenas de sus piernas Qué guapo, tiene cadenas, tío Veo que te has fijado en las cadenas eh, Nada del otro mundo Soy un prisionero y estas son mis cadenas Pobrecito, tío sido apresado por este sitio, forjaré armas para vosotros, necios eternamente, <risa> increíble eso es todo, me encanta este NPC dude. reforzar armas, a ver si puedo uh, 1500, vale, aquí está la clave campeones y campeonas, aquí está la clave de que el bicho ese me cuesta un poco más, porque me tengo que, que poner esto literal, así que me lo voy a equipar de una usar ¿qué me ha pedido? 700, ¿no gente? 700 y algo, ¿no? 700 y algo me ha pedido, creo, ¿no? Approach, vale, me ha fumado todas estas almas Y a ver cuánto me puedo llevar de aquí, ¿sabes? De una Y así refuerzo un poco ese, esa espada Para ahora Obviamente No será mi alma principal Ni mucho menos Pero he de decir que coño Para matar bicho ese voy a tener que eh, fumarme metro los cuatro canelos Más a cuánto me da 400 Vale, eh, con esto ya podría, ¿no? Mejorar Aunque sea la primera vez, ¿no? Sí, ¿no? Vale, mm, ¿Puedo reforzar la magia también? ¡Hostia! ¡Mira! Pues ni tan mal, vale Voy a utilizar para reforzar la magia Obviamente la magia sí que me la voy a llevar Ya me entendéis, ¿no? A lo que voy Plan, sí o sí lo voy a utilizar A ver, ya está 800, vale Por 800 sí que me deja la espada Aunque sea, ¿no? De una A ver ¿No? Ah, porque me falta material Pide reforzar Ah, me falta dos Ah, oh, entiendo Bueno, la cago un poco GXD Pero por lo menos me he mejorado la magia, gente eh, ¿Eres un prisionero? No es culpa tuya, eh, que me haya presado. Además, no me importa fojar. A pesar de mis pe peculiaridades, eh, pero eh, reforzar armas sin eh, distinción. L llegado al momento, la técnica no falla. Además, me puede ayudar a aliviar por un momento el puro terror. Eh, que ya. Dios, qué guapo. Vale. Ok. Eh, este tío. O sea, yo te puedo comprar cosas. Aparte de, de armas. O sea, reforzar armas, ¿no? No me da piedras, ¿no? De esas, ¿no? Vender. No, no me da piedras, vale. Vale, me quito las almas de aquí, ok eh, Me las quito del tirón ¿Me las he quitado? claro ah, no, ahora sí Me fliparía, de un arco, tío, eso Me fliparía muchísimo, tío Vale, eh, vamos a ver qué hay por aquí Exploramos un poquito esta zona y tal De una, esto no me va a dejar abrirlo, ¿no? Sí, nada, puerta, hostia, qué genio, tío Eres un genio, hijo de puta el que puso el mensaje ese, por aquí tampoco, sí, sí, por aquí sí Aquí habrá un NPC necromántico, ¿no? O sea, supongo Habrá aquí un necromante, ¿no? O algo así Como todos los Dark Souls Y esa olla, o sea, esa olla, eh, no penséis mal, no he dicho polla, eh, es increíble eh. ¿Me dejas pasar? No, ¿no? Y la niebla no me deja aún eh, quitarla, ¿no? O sea, creo, creo esto sería, para pa que me comprendáis, como un santuario Enlace de fuego, examinar usar la llave de... Sí, quiero, quiero, quiero quiero A ver qué hay aquí, quiero, quiero, quiero Se ha perdido la llave de Petra eh, con su uso Vale, no me importa, uh, let's go Un cofrecito, un chest, increíble, gente A ver, rebuscar el cofre ¿Qué me das? Ballesta eh, oscura de Crepus, wow eh, saeta, se llama saeta En vez de flechas, qué gracioso, ¿no? Vale, por ahí no voy a poder Qué guapo la física de partido, tío Ah, que tengo otra. Ah, ya decía yo. ¡Ja! <risas> XD. La madre que te trajo por el, el, el botorro, macho. Vale, estaba hablando de una ballesta y mira. ¡Pum! Increíble. Vale, saeta, saeta de juramento. Eh, Llave. Vale, oscura. Vale, voy a intentar, a ver. ¿Cómo luce, tío, la ballesta? Aunque aquí no puedo utilizar nada, claro. Me mola ese mecanismo de las gárgolas, porque las gárgolas, bueno, si tenéis la llave esa de piedra, obviamente, la pétrea, podéis llegar a desbloquear una zona del mapa que estaba antes bloqueada, ¿no? Eso me mola muchísimo. Eh, mira, qué guapo el escudo que lleva el man ese, ¿no? Bueno, eh, se supone que he explorado toda esta zona, menos esta parte de aquí, ¿no? Que aquí, ¿qué nos acontece? Bro, ¿tú quién eres, amiga? ¿Tú quién eres, amiga? Saludos, eh, gran campeona invocada por la gracia. Sekyu, eh, me llamo Fia. ¿Fia? Me, me recuerda a mí un poco a la, a la piba del Bro ¿eh? Las circunstancias me han obligado a pertenecer. Vale, gran campeona, ¿me permitirías per que te dé un abrazo? Aunque solo sea por un momento. Hombre, quizás sí pueda compartir contigo algo de tu vigor y valentía. Hombre, pues mira, ve, cojones, dame una abrazonda. Ven para acá, hombre, ven para acá. Así obtendré la calidad de una campeona. Sí. Y tú, a cambio, recibirás la bendición del baldaquino. ¿Te parece? burgal quizá? No. De donde yo procedo es un hosto sagrado. Dame una abrazonda, cállate ya. Claro, permitir que te abrace Ah, te lo agradezco, gran campeona. Ven para acá, anda, que estoy desnuda. Ja, XD. Ja, Ven. Eh, momento no, por gente, eh. Hostia, imagina que lo muera ahora. ¡Ole! Miradlo, eh, un padre madre mía, madre. Percibo tu calidez. Qué lore, tío Bendición del... Increíble. Aunque me temo que solo es algo fugaz. Qué guapo. Te tomaré entre mis brazos todas las veces que haga falta. Qué guay, tío. O sea, qué freely, ¿no? Qué mono. Momento cute de, de, de, del maldito del ring. Me cago la leche. Es un poco... Lo eh, como os he dicho, gente. Pero, oye, guapísimo, ¿no? El lore que tiene esta palla ¿no? Y tal. Muy, muy gracioso. Gracias. Eh, espero que por lo menos me pueda llegar a hacer boss eh, con tu eh, sagrado... ¡Sense, bro! Amazing. Gente, me, me, me suda hasta el sobaco, compadre. Esto es lo que quería yo en mi vida. Un reto. Un reto, gente. No un juego de mierda como el Fortnite. Su puta madre. Niño ratas de Valorant. Pinches esculiado del lol Retrasados mentales. Eso no... Más hace compadre. Uno... Me voy, me voy, me voy, me voy Que se pegue, eh Casi pongo allí, casi campeón Casi, casi No Vale Uno Dos Martillo Le podría haber pegado, gente Vale ¡Oh! Pego ¡Basta! No, ¡pero basta, compadre O sea, ¿dónde te sale? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Ay, Vale Vale, gente Voy súper bien, tío Voy súper bien, coño Voy súper bien, coño Vale, dos veces para adelante ¡Para falles! Eso. ¡No! ¡Vamos! ¡Diablo! Bata Va, le dio la clave, gente Un, eh, un, un, un GG Un GG por el Barta, Literal Finalmente Me suda al ¿Cuál macaco, eh? Me abre en un momento la ventana. <ríe> Mata dio la clave, tío. Increíble.